De, de lo que se ha hablado toda esta semana, que es Yomel, el Meloso y la Perversa. Caso serio. Caso serio. Tu opinión en base al manejo. El Meloso tiene que despertar a tiempo, porque su carrera poco a poco se le va a destruir. ¿Por qué? Porque donde tú tienes dos artistas que tienen diferente manejo, cuando causan esos problemas, ¿qué va a pensar el manejo de otro? ¿Me están mandando esto? Me está causando este problema y no es así. ¿Me entiendes? Ahora la perversa tiene que dejarse manejar porque ella tiene un buen manejo, pero ella no se lleva de sus manejadores. En el caso del Meloso, si tú te has dado cuenta, ¿dónde está Kiko? ¿Y de quién es el Meloso del Alfa? Y el Meloso es está en Estados Unidos y todavía está aquí. ¿Me entiendes? En el sentido de que, ¿qué le pasó a los piquilados con el Alfa? Por su manejo, no logran grabar con el Alfa. Eso le está pasando entre ellos dos. El alfa no le gusta ese sonido malo que la, la perversa le ha dado con el meloso. Y, y es son dos artistas que, que con buen manejo... Llegan lejos. Llegan muy lejos. Llegan lejos. Porque ella le eh, ha pegado varias canciones, ha salido un remix, pero el manejo... El manejo de ella ya tiene que dejarse manejar. Porque si tú te das cuenta, ¿cuántos temas solo ella tiene pegada? No. Todo lo que ella pega por un sonido malo. Claro, ¿Entiendes? Claro. La gente seguía del sonido de ella, no, no sigue su música. Entonces, eh, el manejo de la perversa es otra persona que no es de Meloso. No es otra persona. Se llama Sarita, es otro encargado. Porque el Meloso tiene su equipo de trabajo y ella tiene su equipo de trabajo. Okay. Que todo el tiempo han tenido problemas por eso mío, porque son pareja Pero son negocios de trabajo. Ok, que tienen diferentes... Ok, para la que no sabía, que, que no, tienen diferente manejo. Que incluso... La perversa la tiene Popeye. Popeye era quien tenía a Cado, que vino a este programa. Cado. Sí. Cuando conocían a la perversa, dejaron a Cado. Trabajan con la perversa. Pero al ella meterse con el meloso, ya también se estaban olvidando de Popeye, que fue que la impulsó para adelante. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso, o tienen ellos que dejar la relación, o tienen que trabajar como negocio. ¿Por qué? Porque al final, el que va a salir perdiendo va a ser el meloso. Ella no. El que va a salir peleando, usted. Es así, es así. En cuanto el manejo de, de Yomel y Melo, de Me, Yomel, el, Meloso. el Meloso y la Perversa, ahí estuvo es nuestro hermano Graffi. Ya nos vamos, viene, nos vemos el lunes y busquen en las redes y estos comentarios. Usted no sabía. De la familia musical, ya Graffi, de, de la familia.